Esas preguntas bien te podrían salir en cualquier examen, ¿de acuerdo? De hecho, algunos ya les salieron. ¿vale? Pregunta número uno. pregunta número uno. dice, Dado los vectores u y v, hallar el vector resultante de menos u más 2v. ¿Qué opinan de este problema? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Sustituir valores. Exacto, muy sí. bien. O sea, básicamente hacer la operación que te están pidiendo. Déjenme copiar el, el ejercicio. La U, en este caso, el problema número uno, dice que la U es 2I menos 3J. Y la V, la V es menos 4I menos... Tres y nos pide por ahí una operación. La operación que nos está pidiendo es, la operación es W igual a menos U más 2V. ¿Vale? Esa es la operación que nos está pidiendo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para, para resolver este, este pequeño ejercicio? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer acá? Pues como bien comentan, lo primero que tienes que hacer es, Sustituir cada vector, ese es el vector U, ese es el vector V, lo sustituyes en su correspondiente y tienes que realizar las operaciones que te están diciendo. Eso es básicamente sería todo. Vamos a ver cómo nos va a quedar entonces el vector resultante. ¿Puedes Mira, ponerme de confitrión, por ¿Qué pasó? ¿Puedes ponerme de confitrión, porfa Ah, perdón, es que no te había puesto, ¿no? Ah, ya sé por qué no te puse porque no habías llegado, llegaste tarde. No, es que entré con la página. Ah, con razón no te encontré. Yo te, yo te busqué como el guardo y no aparecías. Dale, gracias. Ya está, ya está, muy bien. Gracias. Muy bien, entonces, ¿cómo sale el vector resultante de estos dos? Pues repito, al W. Lo que le tengo que hacer en este caso al W es sustituirle los datos que tenemos. Dice, menos U, la U es esto, 2I menos 3J. Ahí está. Más dos veces el vector V. El vector V es, aquí me equivoqué, ¿verdad? Ah, no, estoy. Menos 4I. Menos 4I menos 3J. Esta es, eh, en este caso, la, la operación que me están pidiendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues aquí ya básicamente eso es como si fuera jerarquía de las operaciones. Hay que realizar las operaciones como, como normalmente lo hacemos. Sacando del paréntesis primero. Esta operación es sumamente fácil, mira, sería menos 2i más 3j, aquí te quedaría menos 8i menos 3, por 2 serían 6, 6j, ¿de acuerdo? Ahí está la operación ya, así me quedaría en este caso la operacióncita, y lo que hay que hacer ahora es simplificar, simplificar por términos semejantes, ¿de acuerdo? Vamos a simplificar por términos semejantes, aquí sería entonces W igual a, tenemos 10. Aquí, aquí era así, J, ¿verdad? Ajá. Menos 10i. Menos 10i. Y, y aquí tenemos menos 3. Menos, más 3 menos 6. Menos 3. J. Entonces, si vemos las respuestas, si vemos las respuestas, ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso? ¿La D? ¿Cuál sería? La A. La. La. La. La. Muy bien, aguas fíjense bien, ¿eh? Sería en este caso la opción correcta, la opción A. Y ya acabamos. Entonces, no le tengas miedo, no le tengas miedo a este a este temita. Suma de vectores, operaciones con vectores, en verdad no es nada, nada complicado. Te voy a dar un pequeño tip nada más. Te voy a dar una pequeña notita por aquí. Bueno, ya lo puedo borrar, me imagino. O que alguien le quedó alguna duda aquí. Bueno, okay. muy bien. El silencio, cuando hay silencio, yo pienso que es afirmativo lo que, lo, lo que estoy preguntando. Entonces, nuevamente, lo que, la, la nota que te voy a poner acá, la nota es que para sumar vectores, simplemente se suman sacando de paréntesis todo lo que te pide. ¿sale? ya después, por términos semejantes, creo que en eso no tendrías problema, ¿de acuerdo? Lo que quiero que sepas también aquí es que cuando multiplicas, si te pusieran una multiplicación de vectores, en este tema que es números complejos, cuando te queda la i elevada al cuadrado, la vas a intercambiar por menos 1. Eso es todo lo que tienes que hacer en este caso, ¿sale? Suma, resta, es casi casi de inmediato, nomás vas sacando del paréntesis y ya, sumas por términos semejantes. Pero cuando multiplicas, cuando multiplicas tenemos esta operación. i cuadrada igual a menos 1, ¿sale? Este, si quieres saber más del, del tema, investiga un poquito. El tema se llama Operaciones con Números Complejos. No es nada complicado el tema, ¿verdad? O sea, de complejo nomás tiene el nombre, porque no es nada difícil. ¿Sabes? Muy bien, ¿qué tal? ¿Quedó clara la primera pregunta o no? ¿Sí quedó clara? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Bien, sí. Bien. Vámonos, entonces, vámonos recio, porque tenemos que hacer un montón de, de ejercicios. Pregunta número dos, vamos a ver. Pregunta número dos dice... Ah, miren, no sé si vieron por ahí un video que hice. En ese video aparecía esta pregunta. Léanla bien, dice, se mezclan X litros de una solución que contiene 40% de sal con 8 litros de otra solución que contiene 25% de sal. La pregunta es, ¿cuál es el valor de X si la mezcla obtenida contiene un 30% de sal? Esta pregunta, aunque no lo crean, es, es relativamente fácil. No es una, se ve media complicada, ¿no? Porque como que tiene muchos porcentajes, como que tiene cosas por ahí. Parece ser que va a ser como una ecuación, ¿quién sabe? Se ve media complejita, pero en realidad no lo es. Tampoco es tan sencilla, o sea, tampoco. Es un poquito más arribita de las más fáciles. Son porcentajes al final de cuentas, ¿sale? A ver, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Cómo creen que se tendría que hacer? ¿Quién, quién me da ideas para poder empezar a resolver esta pregunta? ¿Regla de tres? ¿Fue la que graficó, profe? Exacto. Las dos cosas que dijeron. Regla de tres, podría ser, es un camino. Y por ahí la otra pregunta, la otra respuesta, ¿cuál fue? ¿Qué dijeron? Que había graficado sí. en el en esa vez. Hizo la pregunta, muestra. Esta pregunta ya la hicimos en clase, como a los que son alumnos ya la conocen, espero. Y este tuve que graficar por ahí, hasta con monitos lo pusimos para que lo entendieran 100%. ¿Sabe? Les voy a hacer dos, dos, formas, dos caminos les voy a dar, ¿sale? Ahí les va. Un camino, uno de los caminos es hacerlo con las opciones. Sí, esta pregunta puedes resolverla viendo las opciones, ¿sale? Se puede, claro que sí, claro que sí, ¿de acuerdo? Ahora, también la podría resolver de manera prácticamente directa, ahí con el problema, Podemos agarrarnos del baila de tres, podemos hacer dibujitos para darnos una idea, podemos hacer muchas cosas. Aquí la pregunta que les hago es a ustedes: ¿qué camino quieren? ¿Me agarro las opciones o lo hacemos directo del problema? ¿Qué opinan? Directo. Directo, profe. Directo. Directo. Sale, muy bien. Pongan atención entonces, ¿eh? Pongan atención. Si pueden por ahí, si son alumnos, tómenle una captura de pantalla. Para que lo tengan, porque voy a estar cambiando de pantalla para que puedan ver eh, la, la, la solución. Mientras voy a ir copiando los datos, ahorita les cambio la pantalla para que puedan ver bien. ¿De acuerdo? Dice, se mezclan X litros de una solución que contiene 40% de sal. Para empezar esto, voy a hacerlo con dibujitos para que a todos les quede claro. ¿Sabe? Pongo mucha atención. Por ejemplo, aquí tengo un bote, un, un recipiente. Que contiene X litros, del cual 40% es, 40% es A, no sé, supongamos que es esto, es esto, esa parte esa, ¿de acuerdo? Dice que lo voy a mezclar con otro recipiente que de 8 litros, voy a dibujar otro recipiente, otro recipiente este es de 8 litros, Voy a mezclarlo con otro recipiente, pero este recipiente tiene 25% de sal. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas aquí? No, profe, todo claro. Denos un momento, chicos, ya lo estamos checando, ¿sale? Sale, ya lo chequé. ¿Ya me pueden ver? Ya. El profe. Sí, profe. Pero, sí, perdón, es que ya saben, vivo en un lugar donde, donde hay muy poco, muy poca red, entonces. Bueno, este, sí pueden ver bien, ¿verdad? ¿O no? Sí, todo bien. Perfecto. Continuemos entonces. Este, repito, en los recipientes. En los recipientes, uno es de X litros, porque pues no sé cuánto es, y de esos X litros, 40% de sal. Ahí está. El otro recipiente es de 8 litros, eso sí me están diciendo de cuánto es, y también me están diciendo que es un 25% de sal. ¿De acuerdo? Este, de aquí dice que los voy a mezclar. Antes de eso, a ver, pregunta, ¿qué formas tienen de, de calcular porcentajes? ¿De qué forma calculan porcentajes? ¿Quién me dice? Tres. Regla de tres, muy bien, ¿qué otra forma? Por ejemplo, si me dijeran, calcula el, el 50%, ¿cómo calculamos 50%? ¿Qué le hago al número para calcular 50%? Lo, ¿Lo de vas a decir, ¿lo dividimos entre dos? Cinco. Lo dividimos entre dos porque es 50%, es lo, lo ideal, no es una parte. También lo podemos multiplicar por 100 y dividir entre el 50 porque es el 50%, que va de hecho, al revés, ¿no? Eh, multiplicar por 50 y dividir entre 100, si no me equivoco, para que te dé el, el medio también. O también podrías multiplicar por un decimal. Pregunta, si estoy hablando del 50%, ¿por qué decimal lo tendría que multiplicar? 0.5. Por 0.5, porque es 50%, la mitad. Si fuera yo a calcular el 20%, ¿por qué decimal lo tendría que multiplicar? punto 2 punto o punto 20 como lo quieras ver. Si lo fuera a calcular en 25%, ¿por qué decimal tengo que multiplicar? Bueno, Punto 25. ¿no? creo que ya se entendió, ¿no? Cuando, cuando calculas un porcentaje, lo que tienes que hacer, una de las formas es multiplicar por un decimal. ¿Qué decimal? Pues el, el, el porcentaje que te digan, pero en decimal. 75% en decimal, 0.75. 60% en decimal, 0.60 y así. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Con esto vamos a responder esta pregunta. ¿Están de acuerdo que este 40% de sal aquí, este 40% de sal, corresponde a 0.4X? ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Porque es 40% de X, ¿no? Y este 25% de sal, ¿cuánto sería? Pues aquí sería básicamente lo mismo a ¿eh? 0.25 por 8, porque en este caso conozco el número, ¿no? 8. Que de hecho, este número sí lo conozco. ¿Cuánto es 0.25 por 8? Dos. Es 2. Muy bien. Entonces, en este bote hay dos litros de sal. sale En este botecito hay dos litros de sal. ¿De acuerdo? Aquí. Aquí hay dos litros de sal. Aquí, hay cu ¿cuánta sal hay? Ah, pues aquí, ¿cuánta sal tenemos? Aquí tenemos eh, 0.4X. De sal. ¿Sale? Eso es lo que tenemos acá y eso es lo que tenemos acá. El problema decía, si lo recordamos, a si recordamos el problema de SIA, Vamos a mezclarlos. Por ahí, Daniel, desactiva tu micrófono, por favor. Vamos a mezclarlos, dice, ¿no? Ahora... Ah. Un minuto, porque resulta que a esta hora justamente se les ocurre pasar a, a, a fumigar o, no sé, a echar eh, un... ¿Agua con COVID? Agua con COVID afuera de mi casa. Es para los zancudos, profe. Es para robarte el líquido de las rodillas. Creo ¿Es que con eso me van a dormir y al ratito van a venir a robarse mi, mi líquido de las rodillas, ¿no? <risa> no es cierto, no es cierto entonces recordemos que no sé si lo sepan eh, los que nos están viendo desde Facebook o otro estado aquí en Oaxaca hay un pueblo llamado San Antonio de la Cal en el que el, el municipio, así como ahorita que pasaron el municipio pues se encarga de hacer fumigaciones para los acudos para sanitizar las calles, para diferentes cosas, ¿no? pues el pueblo eh, fue a bloquear el municipio para que no lo hiciera, porque piensan que están exparciendo el COVID no estoy eh, ni en contra ni a favor, simplemente quiero darles la noticia de las cosas que pasan aquí en Oaxaca. No sé ¿No si se enteraron de esa noticia. Tal vez sí se enteraron, pero, pero bueno, no importa. Continuamos entonces, repito, lo en síganos viendo, estamos trabajando preguntas matemáticas. Ese es un problema de razonamiento, pero lo estoy detallando lo más posible para que lo entienda 100%. ¿eh? Entonces, el primer bote tiene x 04 xsr el segundo bote tiene. Eh, dos litros de sal, y ahora, dice el problema, ahí estamos en el problema, dice que lo vamos a mezclar, lo vamos a mezclar en un nuevo bote. Este nuevo recipiente, ¿cuánto? A ver, pregunta primero, ¿cuántos litros va a tener el recipiente? Litros, en general. Si o, no, 8 si más X. Bote, ¿Cuántos tendría? 8 más X. 8 más X, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Tendría 8 más X litros? Estamos mezclando, ¿por qué? Porque el problema es ¿Sale? Estamos mezclándolo. Si mezclamos este que tiene X y este que tiene 8, en total tenemos 8 más X o X más 8, como lo quieras ver. Y eso es en litros. ¿Y en sal? ¿Cuánto tendríamos en sal? Aquí tenemos 0.4X y aquí tenemos 2 litros. ¿Cuánto tendríamos en sal? 2 litros más 0.4 de X. Exacto. 2 más 0.4X. Esa parte es bien importante. 2 más 0.4X es la sal que tendríamos, ¿sale? Por una parte, pero por otra parte, fíjate lo que dice el problema. Por otra parte dice que el resultado va a tener 30% de sal. Este nuevo bote va a tener 30% de sal. ¿Pero cuánto es 30% de esto? ¿Qué nos dijimos que era? 0.3 multiplicado por 8 más X. ¿Están de acuerdo que esto es 30% de sal? ¿Sí o no? Sí. Eso por una parte. Y por otra parte, deben de tener esto porque los voy a mezclar ¿Sale? No sé si vean que estas dos ecuaciones son iguales. ¿Sí lo ven? Estas dos ecuaciones son idénticas porque esto es por una parte y esto es lo que dice el problema. Entonces, deben de ser iguales. ¿Sale? Entonces, de aquí vamos a sacar una sola ecuación en la que vamos a despejar el valor de X para saber, para responder la pregunta, porque la pregunta era cuántos litros hay, cuántos son X, ¿saben? Vamos a resolverlo ya para terminar este problemita. Déjenme borrar nada más la parte de arriba, que ya no es simple, para que me quede únicamente con la de abajo. Entonces, fíjate cómo lo, lo calculamos con por los porcentajes. Es una forma muy simple de hacer, ¿sabes? ¿vale? A ver, vamos a ver. Entonces, dijimos que. Eh, eh, 2 más 0.4X debe ser igual a eh, 0.3 por 8 más X, ahí está esa es la expresión que está resultando lo que tenemos que hacer ya para terminar este problema pues simplemente es desarrollar desarrollar esa, esa operación ¿de acuerdo? bueno pues aquí del pues, lado izquierdo no hay nada que hacer aquí pues queda de este lado del otro lado, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Cuánto es 0.3 por 8? 2.4. 2.4, muy bien. 2.4 más 0.3 por X, que quedaría así. Agrupamos las X, me quedaría 0.4X menos 0.3X. Va a ser igual a 2.4 menos 2. De este lado me quedaría simplemente... Eh, 0.1x y del otro lado me quedaría eh, 0.4. ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí las operaciones o no? Sí. Muy bien. ¿Y cómo despejo x? 0.4 sobre 0.1. Perfecto. x va a ser igual a 0.4 sobre de 0.1. ¿Y esto cuánto da? ¿Quién me da la respuesta de esto? Cuatro. Simplemente da cuatro. Perfecto. Entonces, ya resolvimos el problema porque el problema era cuántos, cuánto vale X, cuántos litros tiene el recipiente. Pues acabamos de encontrar que tiene cuatro litros. ¿Estamos? ¿Se entendió completamente o no se entendió? Espero que se haya entendido. Sí, profe. Sí. Perfecto. sí profe. Es un problema, es un problema de razonamiento. El siguiente pregunta son, son porcentajes y... Yo creo que los porcentajes ya te deben de salir sin ningún problema. Espero que, que ya no te causen problema los porcentajes. ¿De acuerdo? Este, muy bien. Vamos con el siguiente. Si alguien tiene alguna duda, pregúntenme. Si no, vamos con el siguiente problema. Muy bien. Voy a borrar primero. Los que nos están viendo desde Facebook y quieran unirse a esta transmisión, manden los mensajes por favor a la página, ahí en donde estás viendo. Mándanos mensajes a la página y te damos el link para que te agregues, al, al te damos la contraseña, por así decirlo, para que te unas a la videollamada y puedas vernos de manera directa, nos puedas preguntar tus dudas y todo, ¿de acuerdo? Este, al final de la charla les tengo una sorpresita, no se vayan los que se queden hasta el final, les voy a dar esta sorpresita, ya sea, ya sea que seas nuestro alumno o que no seas alumno. ¿no? ¿De acuerdo? Seguimos, pregunta número 3. Dice, encontrar el siguiente límite. Esta era otra pregunta del video que hicimos. Por ahí, si veis nuestra página, hay un video. Si vas a hacer el examen de admisión, ya tienes que poder responder esto, ¿eh? En verdad, ya tienes que poder hacerlo. Déjenme copiar el límite. Dice, límite, límite cuando x tiende a 0, 1 menos coseno de x, entre x al cuadrado. ¿Vale? Ese es el límite. Vamos a calcular este límite. Vamos a ver cuánto vale. Este... A ver. Pregunta. ¿Qué pasa si lo hago de manera directa? O sea, si le sustituyo ahí nada más la X, ¿qué va a pasar? ¿Sale todo bien o no sale? No, arriba cero. cero. No sale, ¿verdad? Porque abajo te va a dar cero. Arriba no importa. Que te dé lo que sea. Acuérdense. Abajo. Lo importante es abajo. Abajo da cero. Entonces, acuérdate que los límites cuando te dan cero, la parte de abajo se dice que son indeterminados, es decir, que así como lo estás haciendo, no te va a salir. No quiere decir que no tengan solución, ¿eh? Porque luego piensan, ah, si ya no tiene solución, no. Quiere decir que así como lo estás haciendo, no es válido. Hay que buscar otra forma. Si ustedes ya no van a hacer examen de admisión, ya deben de saber este truquito. Se llama aplicar LOPITAL. LOPITAL es una, una, una, una estrategia, un método que te puede ayudar muchísimo, en verdad. Si no sabes ocupar L'Hôpital, investiga ahorita cómo aplicar L'Hôpital a los límites, porque yo quiero que eso te salva, te salva de calcular límites feos. Pregunta, ¿alguien sabe cómo se calcula, cómo se aplica la regla de hospital a los límites? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por derivada, ¿no? Derivar. Pero solo si es cero sobre cero. Exacto, muy bien, perfecto. Ya más, bueno, Esa es la idea principal, ¿no? Que para su examen de admisión eso necesita nada más. Acuérdate, si el límite te da abajo cero sobre cero, abajo te da cero, perdón, lo que tenemos que hacer en este caso es aplicar la ¿Y cómo aplicamos la Derivando tanto arriba como abajo. ¿Sale? Entonces, aplicamos la arriba y abajo, o sea, derivamos arriba y abajo. Déjame ocupar el color negro. ¿Qué dicen por ahí? Déjame ver el chat. Dice, eh, es para dormirte y que entren a robar tu casa. Ah, lo bueno, de la comida ¿sí? Eh, por eso estamos como estamos. Oaxaca, una de, de memes. En verdad, Oaxaca tiene una, una gran variedad de memes, a su favor. Cero ¿eh? este, sobre cero también. Muy bien. Entonces, este, vamos a ver cómo queda entonces lo que en este caso. Primer, primer derivación sería, el límite no lo estamos haciendo. Voy a copiar la palabra límite. Derivamos, en la parte de abajo, la derivada, yo creo que es bastante fácil. Espero que no te revuelvas. La derivada de x cuadrada simplemente es 2x. La derivada de 1, pues la derivada de 1 se elimina. Y la derivada de coseno, ¿cuánto es la derivada de coseno? Derivada seno. De coseno menos ¿seno? seno. Menos seno. Menos seno de x. Y con el menos que traía, te va a quedar positivo. Yo ¿No? Entonces lo voy a poner como más. O simplemente voy a poner seno. Derivamos arriba, me da esto, derivamos abajo y me da esto. Pregunta, si le aplico el límite. ¿Ya se puede calcular? ¿O todavía no, abajo da no, cero. Todavía sigue dando cero sobre cero. No se puede calcular en este caso. Vamos con la segunda aplicación de lógica sería otra vez. El límite todavía no lo hago. Abajo me quedaría simple. La derivada de 2X, ¿cuánto es? Dos. ¿Es 2? Muy bien. Dos. La derivada de seno. Coseno de X. Coseno, perfecto. Ahí está. Esa es la derivada de cada uno. Ahora, si te das cuenta, cuando evaluemos el límite, ya no te va a dar cero. Simplemente esto va a ser igual a coseno de cero entre dos. Y espero que ustedes ya sepan cuánto es el coseno de cero. ¿Cuánto vale el coseno de cero? Uno. Uno, uno. sobre dos. Y ya acabamos. Por lo tanto, este límite que queríamos originalmente vale un medio. Eso vale. ¿De acuerdo? Aplicando una herramienta muy, muy, muy, muy conocida en el bachillerato, espero que la ubiquen. Si no la ubicaban, búsquenlo por ahí, regla del hospital para calcular límites. Así lo pones, l'hital. Llevo por ahí una H. Parece que dice hospital, pero no es hospital, es hospital ¿Sale? Tiene sus, su forma de decir. Tú nada más dile como le entiendas. Perfecto. Muy bien. Entonces, con esto ya tenemos otra preguntita hecha. Vamos a avanzarle. Vamos a avanzarle. Vamos a hacer más. Este, repito, estas dos preguntas que acabamos de hacer las pusimos en un video. Si vieron el video, ahí están las respuestas. ¿De acuerdo? Que de hecho, en el video que hicimos, nadie puso respuestas. Yo creo que nadie pudo hacerlo. Pero, pero ni, modo, ni modo. Siguiente pregunta. Vámonos. Pregunta número cuatro. Repito, no se vayan. No se vayan porque al final tengo... Una sorpresa para todos los que se queden. ¿vale? El siguiente problema, creo que ya lo resolví con los alumnos también. La pregunta dice, ¿cuál es el grado del polinomio representado en la siguiente gráfica? ¿Me una gráfica ¿no? por, ahí? Sí. por ahí ya saben la respuesta. Los que son alumnos ya saben y los que no, pues espero que ya sepan más o menos cómo va sí. la respuesta. Voy a graficarlo primero. ¿sabes? ¿Tiene que ver? Más o menos, lo importante de esto es que vean los puntos de intersección. Tenemos un punto de intersección en el menos 2, en el 2 y en el 3. Más o menos, la gráfica ve así Por aquí como que hace una curvita, ¿no? Así más o menos, ¿eh? No, no se confíen. Pero es creo que lo más cercano a lo que lo puedo hacer. La pregunta es, ¿eh, ¿cuál es el grado del polinomio? Pregunta... Si te están dando la gráfica, así como está, ¿cómo saber cuál es el grado del polinomio? ¿Quién me responde esto? Con los cortes que hacen X. Muy bien. Con los cortes, justamente, con los cortes que se hacen en el eje X. Aquí tenemos un corte en el menos 2. Aquí tenemos otro corte en el 2 positivo. Y aquí tenemos otro corte en el 3. ¿Sabe? Tenemos tres cortes, por lo tanto, ya en automático, el grado es, es de grado 3. ¿Por qué? Porque tiene tres cortes. Solamente sobre el eje ¿sí? Sobre el eje Y no. El eje Y aquí no, no me interesa para esta, esta preguntita. Entonces, ya acabamos. El grado es 3. Si vemos las opciones, ahora vamos a ver las opciones. ¿Qué opción sería la respuesta correcta aquí? A, B, C, D. B. Eso B. Sí. Tercer. Es el tercer grado del de grado tercero pero pero, pues como ya te conectaste ya te conectaste el día de hoy voy a hacer que, que, que entiendas un poquito más un poquito más de este tema ¿de acuerdo? fíjate lo que vamos a hacer no solamente te voy a, no solamente digo cómo se calcula el grado el grado, repito, en este caso para preguntas como los que van a venir examen, simplemente es observar cuántas intersecciones tiene ¿vale? no solamente eso sino también vamos a ver cuál sería el polinomio ¿Quién sería el polinomio? Fíjate, eh. espero que recuerdes que cuando resuelves ecuaciones, cuando resuelves ecuaciones, lo que haces es despejar la X. Por ejemplo, cuando tienes una, una función cuadrática, podemos aplicar la fórmula general o podemos factorizar. Te queda X1 y X2. ¿Qué significan esas X1 y X2? Significan los puntos de corte, justamente, los puntos de corte de la gráfica, de la función, perdón. En este caso, fíjate lo que vamos a hacer. Si están diciéndome que intersecta al eje X en el punto menos 2, me están diciendo que una solución del polinomio sería X más, bueno, deja ponerlo como solución, una solución del polinomio sería menos 2, la que corresponde a esta. ¿Sale? ¿Por qué? Porque las soluciones, vuelvo a repetirte, las soluciones son las intersecciones con el eje X. ¿Sale? Que de hecho, si trabajas en números complejos, pues ya es otra cosa, pero estamos trabajando aquí nada. Ahora, otra solución de este polinomio, ¿quién va a ser? ¿Cuál es otra intersección del polinomio? Segunda solución. X sería? igual a dos. X X 2. X igual a 2. Perfecto. Una es menos 2, otra es el más 2. Y la tercera solución, ¿quién sería? 3. X igual a 3. X igual a 3, perfecto. Cada una corresponde a una solución diferente. Entonces, ¿quién sería el polinomio? Pues el polinomio sería multiplicar aquí tres cosas. ¿Qué cosas son las que tienes que multiplicar? Acuérdate, acuérdate que cuando sacas las soluciones en una factorización, cuando sacas las soluciones, le cambiamos el signo. Por lo tanto, ¿quién tiene que ir aquí para que la solución te dé menos 2? Ah, pues aquí tiene dos. que ir más 2. Perfecto, muy bien. Así tendría que ser, más 2. ¿Quién tiene que ir acá para que te dé solución positivo 2? Pues menos 2. Menos 2. Y por último, ¿Quién tiene que ir acá para que te dé solución positivo 3? Pues tiene que ser... X más. Menos 3. Perfecto. Entonces, ¿Quién va a ser tu polinomio? Pues tendrías que multiplicar todo esto. Que de hecho, si eres observador y observadora, espero que lo seas... Estos de acá, ¿cómo se les llaman a estos dos? Binomio conjugado. ¿sí? Binomio binomio es binomio conjugados. Minomios conjugados. ¿Quién me da la solución de esta multiplicación? X cuadrada menos 4. X cuadrada, X cuadrada, cuadrada menos... Exacto. Perfecto, perfecto. Qué bueno. Si sí están estudiando, es X cuadrada menos 4. Y este de acá, pues ahí está. Ahí nada más, no lo he multiplicado. Si lo multiplicamos, ahora sí todo completito me quedaría. X cuadrada por X sería X cúbica x cuadrada por menos 3 sería menos 3x, menos 4 por x es menos 4x, y menos 4 por 3 sería más 2. Que de hecho ya no se puede reducir, ¿verdad? Así, así se va a quedar. Profe, es eh, de segundo le cuadrado. faltó el cubo. El cuadrado, es Profe. ¿Cuadrado, el ¿no? cuadrado. Ahí está. ¿Ese, verdad? Sí. Sí, perfecto. Muy bien, entonces, si te pidieran, si te dijeran, a ver supongamos pues, que es tu examen nuevamente, eh, llegaste ahí bien tranquilito, llegaste, formaste la filita esta de la UNAM, te pasaron el detector, te echaron gel en tu manita, tu cubrebocas, te sentaste en tu sillita, te pasaron este detector que suena, ¿no? Pi, pi, pi, pi, pi, pi y ya, empezaste tu examen, tum, tum, tum, primer pregunta de matemáticas, ¿cuál es? De las, siguientes, de las siguientes ecuaciones, ¿cuál es la que representa esta gráfica? Sin, Ya no sé qué hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te fijas en las intersecciones, los metes en binomios con signo contrario, acuérdate, y desarrollas la multiplicación. Esto es lo que tienes que hacer. Ya con esto te da la expresión que representa esa gráfica. ¿De acuerdo? En este caso, observa algo importante. ¿Me puedes repetir qué grado dijimos que tenía esto? ¿Qué grado tenías? Tercero. Tercero. Justamente por eso es que tenemos potencia 3. Esto significa también grado 3. ¿Sale? La potencia. Por ejemplo, si no te dan una gráfica y te dan un polinomio todo estirado por ahí, ¿quién es el grado? Es la potencia más grande. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sale, vámonos, vámonos porque tenemos un montón de cositas que repasar. Vámonos con otra pregunta, otra preguntita. Los que nos están viendo desde Facebook, si quieres unirte a la transmisión en, en vivo de Zoom, lo único que tienes que hacer es mandarle mensaje a nuestra página. Ahí uno de mis, a, de mis guaruras te va a ayudar enviándote el, el link para que te unas, ¿sabes? No, son mis palabras son mis compañeros de trabajo, entonces ahí te van a mandar el link para que te unas, ¿sabes? Estamos haciendo esto porque antes ponía el link ahí en el video. El problema es que luego tuvimos muchas muchos interferencias con personas que no tienen otra cosa que hacer más que estar molestando, ¿no? Ni modo. Pregunta número 5. Yo creo que esta está súper, súper fácil. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa una recta que pasa por el punto A menos 2,1 con pendiente M igual a menos 2? ¿Cómo resolvemos esa pregunta? Obsérvenla bien. Quiero que aprendas nuestra filosofía. Por un ratito, siéntete que eres de alban matemático. Aplica nuestra filosofía. ¿Cuál es nuestra filosofía? Ver y responder. Eso es lo que tienes que hacer. No cálculos, no perder el tiempo. Veo y respondo. ¿Cuál crees que será la respuesta? La A y la B quedan descartadas porque la, pendiente va, la primera va a quedar positiva y la segunda no es pendiente 2 menos 2. Eso, muy bien, muy bien, perfecto. Yasmín, perfecto. Se nota que has estado con nosotros. Muy bien. Dice Yasmín que la A y la B descartadas porque no da pendiente de 2 ¿Cuál? ¿Quién B. habló por ahí, Alex? ¿o quién habló? No, Tony. Tony, perdón, es que su voz es muy parecida. Tony, ¿cuál crees que sea? La D. La D, muy bien. A ver, ¿por qué la D? Dinos por qué la D. Nada más sustituir los puntos. Perfecto. Si sustituyes el punto, el punto A es menos 2,1. Si lo sustituimos en su correspondiente, o sea, el menos 2 en la Y y el 1 en la Y, te tiene que dar 0. Y por ahí, Yasmín dijo que la A y la B no eran. ¿Dónde tienes que sustituir? En la C y en la D. ¿En cuál de los dos da cero? ¿En la C o en la D? En la D. En la D. Muy bien. ¿Sí se entendió para los demás por qué la respuesta es la D o no se entendió? Si quieren, hacemos las cuentas completas. Sí, sí se sí. entendió. Muy bien. Dice por ahí María que sí si se entendió. ¿Los demás qué opinan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y sí, quién? Sí, profe. Si alguien quiere, lo hacemos, ya ¿eh? no pasa nada. Muy bien. Avanzamos entonces. Avanzamos con la pregunta número 6. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa el intervalo de solución de la desigualdad? 2X menos 2, menor a 6, paréntesis, X menos 6, cerramos paréntesis. A ver, ¿cuál es el intervalo de solución ahí? Les doy. Un minuto para pensarlo, a ver si pueden hacerlo visual. Yo creo que sí. ¿Ya lo copiaron o todavía no? Venga, venga, venga, los que nos ven de Facebook. ¿Quieren unirse directo? Nada más, por pues, no favor les pido a los que nos están viendo, compartan el video para que muchas personitas vean esta, este repaso. Este, al final de la clase va a haber una pequeña sorpresa para los que se queden. Este, y bueno, pues aprovecha al máximo tu tiempo porque los exámenes ya están encima. ¿eh? O sea, ya muchos ya hicieron exámenes. De hecho, a algunos ya les entregan resultados. Pregunta, ¿quién hizo examen en el ITO? Aquí en Oaxaca, ¿quién hizo examen en el tecnológico? Nadie. Bueno, ¿quién hizo examen en la URCE aquí de Oaxaca? Yo. Muy bien, Carlos. ¿Cómo te fue en la URCE? ¿Pasaste o no pasaste? Sí, sí, pasé. Perfecto, muy bien. ¿Te sirvieron nuestras clases o no? Sí, estuvo buena. Perfecto, muy bien, muy bien. Mirada. Dice Eleazar, yo en el hito, muy bien. Eleazar, ¿cuándo te entregan resultados? A ver si nos contesta nos el azar. El sábado, muy bien. El sábado van a entregar resultados a Lutelito. Espero que les vaya muy bien. A nuestros alumnos estoy seguro que van a pasar. No tengo la menor duda. Porque, bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Los que son alumnos ya saben por qué. Los demás digo, de, pero ¿por qué? Hay que irse pensando, ni modos. ¿Sale? ¿Cuánto les dio este límite, esta desigualdad? El, el, el, limite, esa desigualdad, el, el intervalo, perdón. ¿Vendrá alguna opción o no? Vamos a ver, vamos a ver rápidamente cómo se resuelve esta desigualdad. ¿Es una desigualdad de qué tipo? ¿Lineal, cuadrática, de valor absoluto? ¿De qué tipo es? Lineal. Lineal. Es una lineal. lineal. Muy bien, es una lineal. Es como si fuera una ecuación lineal. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones lineales? Pues despejando, ¿no? Despejando. A ver, despejemos. Aquí el 2x, ya lo tenemos. El menos 2 ya lo tenemos. Este símbolo se queda igualito. Mm. Lo que hay que sacar aquí es... Paréntesis. Que hay que sacar aquí es paréntesis, ¿no? Sería 6x menos 36, ¿sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Juntamos las x, en este caso sería... Eh, voy a juntar las x de este lado. Mm. No pasa nada del lado que los junte. Del otro lado tengo menos 2 más 36. Aquí me quedaría 4x. Y aquí me quedaría 34, ¿no? Por lo tanto, sí. ¿cuánto vale X? X me quedaría como 34 entre D, 4. Es decir, tienen mitad, sería 17 sobre D4. Medios. Ah, medios, medios las de 10, muy bien, se me pasado ahí. 17 medios. Pero ¿qué está pasando? Las respuestas en el examen no traen... No traen esta, esta opción. ¿Sí lo hicimos bien o nos equivocamos en algo? ¿Qué opinas? No sí, no, sí está bien. Está perfecto, ¿sí o no? Entonces, aguas. Aquí, aquí aguas. Aquí es un error mío. O sea Al momento de que capturé la pregunta, pues me equivoqué. Tal vez es lo más coherente, ¿no? Pero en tu examen no debería de pasar así. sale O sea, en tu examen sí debería de venir la respuesta correcta. En tu examen sí debería... Tal vez yo copié mal un signo o algo así... Porque si pasas sumando son 36 y 34 serían 9. Pero aún así 9 no. Entonces, yo me equivoqué aquí al capturar. No te preocupes. Si te quedó esto, está correcto. Ahora, vamos a hablar del intervalo. ¿Cómo se escribe el intervalo de la Fíjate, te está diciendo que 17 medios es menor a X. ¿Sale? ¿Qué números son los que son? Bueno, lo puedes ver así. 17 medios menor a X o también lo puedes ver como x mayor a 17 medios si lo vemos en una recta numérica a partir de 17 medios hacia dónde están los números que me interesan yo quiero los que son mayores a 17 medios a la derecha o a la izquierda derecha derecha a la derecha porque los derecha. mayores siempre están a la derecha entonces sería nuestro resultado sería desde aquí con una bolita abierta acuérdate Hacia allá. ¿Hacia acá en qué dirección voy? ¿Más infinito o menos infinito? Más infinito. Ah, más infinito. infinito. Más infinito. Muy bien. ¿Cómo queda mi intervalo de solución entonces? Ah, muy bien. Entonces, tu intervalo de solución va a ser desde 17 medios hasta más infinito. Abiertos, porque tenemos un menor estricto. Abiertos. ¿Okay? De hecho, los infinitos siempre son abiertos. ¿Okay? Muy bien, quedó clara esta preguntita, pregunta número 6. ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe. Sí, sí son preguntas, repito, no son preguntas difíciles, ¿eh? son preguntas que son de verdad relativamente facilitas para un examen. Y aunque no lo crean, a los que son mis alumnos sabrán que estas preguntas les están apareciendo en los examen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en nuestro curso los forzamos, los... Exprimimos más Para que cuando lleguen a su examen de verdad les toque preguntas Que ustedes sientan que son preguntas fáciles ¿sale? Aunque ya tengan un grado de dificultad Lo que hacemos es que Ustedes van a llegar a su examen Sintiéndose unos dioses En matemáticas Unos cracks un, Unos campeones A ver Seguimos, pregunta número 7 Dice, simplifica la siguiente expresión ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tema? ¿Quién me dice el tema? ¿Qué tema es? ¿Qué tema es? ¿Quién me dice exponentes, el tema? Exponentes, ¿no? no leyes de exponentes. Leyes de los exponentes. Muy bien. Voy a copiarlo y después vamos a hacerlo. ¿Sale? No se adelante vamos a hacerlo entre todos. Tenemos A a la potencia 3, B a la potencia menos 3, C a la potencia 6, Abajo tenemos A a la potencia menos 4, tenemos B a la potencia 6, y C está entre paréntesis con potencia menos 3 y potencia 2. ¿Vale? Ahí está. Vamos a resolverlo entre todos. Vamos a resolverlo entre todos. Aquí lo primero, ¿cuál es la ley que tengo que aplicar aquí? Cuando los se están dividiendo se restan. Los exponentes se restan. Esos de ser quieren que te cambies a fuerzas, ¿no? Ah, no, son los de Movistar, porque, porque mi celular está en ser, entonces son los de Movistar. Los si que quieren que me cambie. Pues no voy a cambiar nunca. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ir operando los exponentes, Letra con letra, no puedes ocupar la A con la B, la C con la A, o la B con la C, no. Tiene que ser A con A, B con B, C con C. Pero antes de todo, a ver, ¿quién me dice? ¿Dónde empezarían? ¿Cuál es la primera operación que tienen que hacer en esta pregunta? El que está sí, en paréntesis. muy bien. Acuérdate de la jerarquía. La jerarquía nos dice que primero se resuelven los paréntesis. Entonces, primer paso, todo lo de arriba, lo voy a dejar igual, te quedaría a a la potencia 3, B a la potencia menos 3, C a la potencia 6, abajo, A a la potencia menos 4, B a la potencia 6, y C a qué potencia me queda. Menos 6. Menos 6, perfecto. Porque se multiplican, ¿sí o no? Una ley de los exponentes nos dice que cuando tenemos dos, van a multiplicar, ¿de acuerdo? Le voy a continuar de este lado, ya está todo desarrollado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar la división a cada uno. A con A, B con B y C con C. ¿Qué pasa con las potencias cuando dividimos? ¿Qué pasa con las potencias? Se restan. Se restan. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjate cómo te va quedando. ¿eh? Porque luego lo restan al revés. Sería A a la potencia 3 menos 4. Así se resta el de arriba menos el de abajo. Que de hecho es negativo, ¿no? Sería A a la potencia 3 menos, menos 4. Se restan como vengan. Así como venga, se le pone el menos nada más y se resta. Multiplicando A, ahora va a la B. La B sería con potencia menos 3 menos la potencia de abajo, que es 6. ¿Sale? En la siguiente sería C a la potencia 6 menos, menos 6. Con su paréntesis. Porque luego se equivocan y ponen los signos mal. Tengan muchísimo cuidado. A ver, ya para terminar, en este pedacito aquí, ¿cuánto me queda la A? ¿Están de acuerdo? Siete. Signo, no, no, no, no. siete. Muy bien. Se queda A a la potencia 7. ¿Sí o no? La B, ¿cuál, ¿con qué potencia me queda la B? ¿Quién me dice? Menos nueve. Menos nueve. Menos nueve. ¿Y la C, con qué potencia queda? Doce. Doce. ¿Ya acabaste? Ya desarrollaste todas las operaciones. Pero hay Exacto. que bajar la potencia negativa. Exacto. En una respuesta de, de los exámenes, las respuestas van a venir con potencias positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que nomás de borro el menos. No. Las potencias negativas, si no lo sabes, se van abajo de la fracción o las volteas. Pues si están abajo y están negativo, lo, mand lo mandas para arriba. Si está arriba y está negativo, lo mandas para abajo. Cambiando del lado de la fracción te queda la potencia positiva. En este caso, en la parte de arriba de la fracción me queda a, a a la potencia 7, C a la potencia 12 y abajo me queda B a la potencia 9. Así nos debe de quedar nuestra simplificación y por lo tanto la respuesta correcta sería la respuesta, opción opción A, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Pregunta. ¿a ¿Alguno de los que son mis alumnos, les tocó esta pregunta alguna en su examen de los que hicieron? ¿Les tocó esta pregunta en algún examen o no? Sí, no. Profe. A mí, ¿A sí profe. Sí, profe. les van tocando, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, en el curso, repito, en nuestro curso siempre tratamos de que las preguntas que vemos sean muy parecidas, si no es que la misma, a las que vas a hacer ya en tu examen. ¿Sale? En verdad, por eso les digo que llegan al examen como unos cracks. ¿Sale? ¿Se entendió esta pregunta? ¿Se entendió el desarrollo? ¿Podemos avanzar o no se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Vale, Bien, perfecto, perfecto. Seguimos entonces pregunta número 8 A ver, ¿cómo responden esas? Se las dejo ustedes solitos. Les doy un minuto, ¿qué les parece? Un minuto para que respondan esa pregunta. Pueden usar calculadora si quieren. A los que nos están viendo desde Facebook, eh, no se vayan, al final les voy a dar una pequeña, este, un regalito ahí para que, para que estés al tiro en tu examen de admisión, para que te pongas chido, ¿sabes? Y te pongas, te pongas muy, muy, muy, muy, muy, muy atento a, a responder bien en tu examen. A ver, ¿quién me dice qué tema es esta pregunta? ¿De qué tema es? La regla de tres, ¿no? Es una regla de tres, perfecto, muy bien. Es una regla de tres. Inciso B, es la C. Es el inciso B, dicen por ahí, perfecto. Los demás, ¿qué opinan? ¿Sí es el B o no es el B? La C. Es la C, dicen por ahí. Uy. Inciso B. Una ¿Es, la es la B porque se tienen que convertir los mililitros a litros. Ah, muy bien. Tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado porque no es directo. Hay que hacer una pequeña conversión. Dice Carlos R.M. que la respuesta es C también para él. Si sí es B. Ahora dicen que si sí es la B. Es la B. Ok, ya cambiaron de opinión. Muy bien, no pasa nada. Los demás, ¿qué opinan? ¿Si ¿Sí es la B o la C? Pónganle en el chat si pueden. A ver, respuesta B, respuesta C, L. Entonces, esperen. en el chat para ver qué opina la mayoría. Las matemáticas no son democracia, ¿eh? O sea, las matemáticas aquí en este caso, sus problemas se resuelven con una. No la que la mayoría diga, no, no. Dicen que es la B, Daira, Leslie, Eleazar, Romel, Andy. Dicen que es la B, muy bien. La Javier. B. Muy bien, también Carlos dice que es la B. Vamos a ver por qué sí es la B. Alex también dice que es, Javier dice que es la B. La mayoría dice que es la B, parece ser que es Vamos a ver, sale vamos a ver. Tenemos primero este un galón, dice que es 4.40 4. litros, o sea, un galón es lo mismo a ¿eh? 4.40 litros. ¿Vale? Eso es lo que es un galón, 4.40 litros. Y me está preguntando, ¿cuántos galones son 600 mililitros? ¿Cuántos galones son 600 mililitros? Pero para eso, o sea, ¿cuántos galones son 600 mililitros? Pero si te das cuenta, algo no cuadra. Esto está en litros. Y este está en mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que hacer que estos dos sean iguales. Pregunta, ¿qué te conviene más? Pasarlo a mililitros o pasarlo a litros. ¿Cuál quieres? Pasarlo a litros. A litros. A litros. Como quieras. ¿Cuánto es 600 mililitros en litros? 0.6. 0.6 0.6 litros. Y ya está igual. Tienen que estar igualitos en una regla de tres porque si no, las cuentas no nos salen de manera correcta. ¿Sale? Estando así, vamos a ver cuánto vale X. Acuérdate cómo se resuelve la regla de A3. X va a valer este por este entre de este. Y bueno, aquí pues ya nada más hay que hacer las operaciones. Si hacen las operaciones, ¿cuánto nos da? 0.136. 0.136. Entonces, X vale en este caso 0.136 galones. ¿Sale? Galones. Y ya está la respuesta correcta. Entonces, sí era la opción B de Limbo. Muy bien, perfecto, perfecto. De hecho, aquí nos podemos dar una pequeña idea. A ver. Voy a darle un poquito más de tiempo. O sea, a los que son mis alumnos ya saben, eso ya sé, ¿no? Pero los que no son alumnos, a ver, te Nunca pierdas de vista, nunca, nunca, nunca, nunca en un examen de admisión, te pierdas de vista de las opciones. Las opciones te están, están ahí para ayudarte. A ver, quiero que alguien de los que no son alumnos, de los que no, son, de los que no pertenecen a mi curso, quiero que alguien me diga cuáles de las cuatro opciones de plano no pueden ser. La la, a. la B, y la, a la, B. Y la C. La A, ya me voy a decir, la A la C y la D, o sea, la B. ¿no? sí, está bien. La, la a, a y la C, profe. Y la C. De plano no pueden ser, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, sí. profe. Sí. Sí. Porque la opción B dice 136 galones, es demasiado. Y la opción C dice 7.32, es muchísimo también. ¿Por qué? Porque aquí, fíjate bien en esta parte, Fíjate bien en esta partecita de acá, tenemos una cantidad que es menor. Por lo tanto, nuestra respuesta tiene que ser menor de 1. O sea, 0.6 litros es menor a 4.40 litros. Por lo tanto, este número de aquí tiene que ser menor a 1. ¿Y quién es menor a 1? En este caso, los que son menores a 1 serían las respuestas B y D. Una de esas tendría que ser. ¿no? Y ya acabarías. El problema es que ahí, pues, no sabemos cuál exactamente, lo que hacemos ya de la regla de tres, pero al menos ya eliminaste dos respuestas, ya no más si te quedan dos, ahí de pura chilipa al menos ya menos opciones para responder, mayor probabilidad de responder de manera correcta, si de plano no sabes. Te repito el truquito, si te pierdes en el examen o no quieres hacer operaciones, ve las opciones, ahí puedes darte cuenta cuál sí es o cuál no es, nada más viendo. Este, ¿Conocen a Ten no? Sí lo conocen, ¿no? Me imagino. Sea, ¿Tiene un tercer ojo aquí o no? ¿Tiene un tercer ojo? Lo que ustedes tienen que hacer básicamente en el examen es eso. Tienen que de alguna forma sacar un tercer ojo y observar más. ¿De acuerdo? Tienen que observar lo más que puedan. ¿De acuerdo? A los que son, aquí, pero si son alumnos ya están aburridos de lo que les digo de las opciones, pero espero que que sí. ¿Qué pasó por ahí? ¿Murió por el termómetro? ¿Qué termómetro? Bueno, no importa. Seguimos, seguimos. Ya vamos a acabar. No se espanten, no, no se vayan. Vamos a acabar y recuerden que tenemos por ahí ahorita una pequeña, una sorpresita para todos. Ah, mira, un poquito de geometría analítica. Un poquito de geometría analítica que nunca falta en los exámenes. Geometría analítica, geoanal, ahí está. Geometría analítica. A ver. A ver si entendió la técnica de Ten Shin Han. ¿Cómo se llama esta técnica que hace así? No, hace así, ¿no? La de esta es de, de Gohan, ¿no? La que es así es de Ten Shin Han, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Macenco. ¿Cómo Kiko, se llama? Kiko. Kiko Q. La de Gohan, ¿cómo se llama? Masenco. Ah, Esa es Macenco, sí, sí. El Kiko Q, vamos a llamarle esa técnica. técnica. Pues la que te acabo de decir, de que tienes que abrir un tercer ojo. La técnica del Kiko Q. A ver, ¿qué dicen por acá? En el chat. Pura risa nada más en el chat, ¿no? Espero, ahorita están, ja, ja, ja, jiji, jiji, pero ya cuando llegue el examen, ahí sí, profe, ayúdeme, no le entiendo esta pregunta, ¿me puede ayudar? No, ayudas, no te voy a ayudar. Le van a mandar todo el examen como hoy. Me van a mandar todo el examen, no, no, no. Nadie sabe de, de esto. Humor, profe, humor. A ver, ¿qué más dicen por acá? es la B ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya la respuesta es la B La respuesta es la B ¿Qué opinan los demás? ¿Está bien o no? La C Es la C, dicen por ahí A ver, esta pregunta Esta pregunta, si sabes de geometría analítica Te va a contar no. A ver, vamos a ver, vamos a ver Fíjense, Escuchen, eh Escuchen el, el, el razonamiento que les voy a dar Si saben de geometría analítica de, en esta pregunta les va a costar trabajo resolverlo. ¿Por qué? Los que sepan de geometría analítica no me dejarán mentir. Para hacerlo de manera directa, tienes que hacer un sistema de ecuaciones de 3 por 3 porque ocupamos la fórmula general y de la fórmula general calculamos D, E y F. Calculamos tres cosas. Si puedes, aquí a tu micrófono por ahí. Pero podemos sustituir los puntos, ¿no? Exacto, muy bien. O sea, lo que les trato de decir es de que Si lo van a hacer de manera directa, se pone feo. Porque si lo quieres hacer bien y bonito, son tres ecuaciones con tres incógnitas. O sea, es un sistema de tres por tres. Y no es tan difícil, pero es un poquito más largo. Lo que te recomiendo para... Hazte cuenta que vamos a atacar este problema pues le vamos a dar una vuelta. No lo vamos a atacar de frente. Lo que siempre les he comentado es... Hay que tener opciones. O sea, cuando llegas a un examen a resolver preguntas, no llegas así en la, ahora sí que disculpen la palabra, no llegas en la pendeja a responder preguntas. ¿Cómo le haces? Ya tienes que llevar opciones pensadas. Lo ataco de frente, lo ataco por atrás, por arriba, por en medio, por debajo. En este caso, una de las cosas que podrías hacer es agárrate las opciones. Si vas sustituyendo los puntos... ¿Cuánto te tiene que dar al sustituir los puntos? Pregunta, ¿cuánto nos tiene que dar? Cero. Cero. cero. cero. ¿Por qué nos tiene que dar cero? Porque las ecuaciones dicen igual a cero. Por eso nos tiene que dar cero. Entonces, si sustituimos el punto 0, menos 3, menos 2, menos 5, y 0, menos 7, en esas ecuaciones, la que sea, ¿cuál va a ser la correcta? La que con esos tres puntos te dé cero, en los tres. Si por ahí una ecuación ya no te dio cero, esa no es la respuesta. La borras y le sigues. ¿Sale? Con uno que falle, ya no es. ¿Quieren resolverla o se las dejo de ejercicio para que sustituyan en su casita? Sigamos, profe. Déjalo de ejercicio, profe. Sale, cópialo los que están viéndonos o tomen una foto, capturan pantalla, como quieran. Se los dejo de ejercicio porque en verdad está muy fácil. Les vuelvo a decir, la, la estrategia, la técnica aquí es, agárrate las opciones y sustituye los puntos. En los tres puntos te tiene que dar cero. Obviamente que los puntos, acuérdate que el punto, no hay algo importante, no hay que explicarlo. Los puntos siempre viene primero la X y luego viene la Y. ¿Sale? Entonces vas a sustituir la X en la X, la Y en la Y, y te tiene que dar cero. Con los tres puntos, si no te da cero, no es y te vas con la siguiente opción hasta que encuentres la correcta. ¿Sabes? A ver rápidamente. ¿Quién ya vio cuál es la respuesta correcta? La Dice Carlos que es la A. La A. La. La. La. La. también dice que es la Muy bien. Perfecto. Se lo lleva a la tarea. Entonces, profe, al final va a dar, va a contar sus chistes. Claro que sí. Esa es la sorpresa, papá. ¿Qué pasó? Esa es la me acabas de matar la sorpresa. Pregunta número 10, última pregunta, las si que vamos a resolver. Pregunta técnica, pregunta técnica. Si sabes de lo que estás hablando, se responde así. Si no sabes, no vas a poder responder. Esta es nada más, veo, veo opciones y respondo. Díganme la respuesta, pero no me digan por qué. Los que si ya saben, cállense. ¿Cuál es la respuesta? La B. No digan por qué, ¿eh? nada más. ¿Cuál es? La sí. B. ¿eh? Vámonos al, a las opciones. Dicen que la B también. Por ahí dice Leslie Alex dice que la B. A ver, los demás, los dejo pensar. ¿Por qué la B? Oye, pero es que es un límite. ¿sí? No digan la respuesta. eh Ahorita les voy a decir por qué. No mates el chiste. Vamos a ver los comentarios. ¿Alguien más que opine que la respuesta es B o es otra? Dice Javier también que la respuesta es B. Andy dice que la B. Eleazar dice que la B. Parece que sí es la B. Muy bien. Como es la última pregunta, te voy a dar eh, lo que significa esto. Te voy a decir por qué. Pero antes de eso, voy a hacer que alguno de ustedes responda. A ver, de los que pusieron aquí sus respuestas... Eh, por ejemplo, Andrea, Andrea Cruz, dinos por qué crees que tu respuesta es B. Porque, bueno, yo derivé la, la función. ¿Y por qué derivaste? Porque la, el límite, usted nos había dado una fórmula. Muy bien. Eso lo vimos en clase, ¿verdad? Tú entraste en la clase de la mañana, ¿sí o no? De la mañana que estamos dando temas. Sí. Esta es una pregunta teórica. Si tú sabes que el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x entre de h, si tú sabes que este límite se le llama la derivada de x, si tú sabes que se le llama así, y el problema te está diciendo que encuentres, que encuentres ese límite con esta función, con esta función que tenemos acá, lo que te están pidiendo realmente es la derivada. Ah, pero la derivada de esto, ¿cuál es? Es una cosa súper fácil. La derivada es 2 por 2, 4, le restamos 1. Y la derivada del 1 es, la derivada de x, perdón, es 1. La derivada de los números es 0. Entonces, para los que ya saben del tema, esa es la definición de derivada. Se lo dije en el curso. A los que son alumnos espero que la hayan podido responder. Si no lo no pudiste responder, acuérdate de lo que vimos, ¿eh? Es una pregunta técnica, teórica, bueno, no más que nada técnica. Teórica en la que si sabes la definición, no tienes que hacer absolutamente el límite, el límite no lo vas a hacer. ¿Qué vas a calcular? La derivada. ¿Por qué? Porque eso significa esto. Este límite significa derivar, para los que no sepan. ¿Sabes? Dudas en esta preguntita? ¿Los demás sí sabían que era la derivada o nomás se fueron con la vez porque la mayoría se fue para allá? ¿Sí sabían o no? Sí, profesor. Perfecto, sí, espero, profe. que sí. espero que sí, espero que sí. Muy bien, pues ¿cómo ven? ¿Cómo sienten estas preguntitas del examen? ¿Sí las podrían hacer ustedes solitos en un examen o no? Sí, sí. Perfecto, sí. muy bien, muy bien. Espero que sí las puedan hacer, espero que sí las puedan hacer, porque en verdad no son, no son preguntas difíciles, como verán. Eh, los exámenes de admisión de los que conozco, porque, bueno, como ustedes sabrán, o no, no sé si lo sepan o no, como ustedes sabrán, eh, pues nos dedicamos entre nuestras cosas a preparar a los chicos para que hagan su examen de admisión. También preparamos a la universidad, también preparamos a los chicos para el bachillerato, para la secundaria, damos asesorías de física, de química, de Marte, de inglés, de muchas áreas. Damos cursos, damos talleres, damos pláticas de divulgación. Si quieren conocer algo de divulgación, váyanse a la página, ahí están nuestras pláticas. Tenemos pláticas muy interesantes. Este fin de semana, si no me equivoco, hay un ponente súper, súper interesante, porque es una persona que hace matemáticas a nivel nacional. O sea, es una persona sumamente fuerte de una, una plática de divulgación en matemáticas que va a estar muy buena. Espero que sí. Si no, la próxima semana estaría. Este, bueno, hacemos un, man, un montón de cosas. En este caso, yo soy el director de la academia. Eh, mi nombre es José Manguste como ustedes ya lo sabrán. Eh, soy licenciado en matemáticas. Eh, he trabajado con muchas personas de la UNAM, del IPN, de la UAP. He trabajado con muchas partes eh, en el, la cuestión de matemáticas. Y mis compañeros, pues igual son, son matemáticos. Algunos otros son, por ejemplo, físicos químicos, biólogos, este, no sé, de diferentes áreas, ¿no? Eh, los profesores de español e inglés son licenciadas en, en, de idiomas, entonces tiene cada quien lo suyo, ¿sale? Entonces, dentro de lo que hacemos, pues es un montón de cosas. Y lo que siempre les he comentado es que traten de aceptar, traten de, de, de meterse a nuestra filosofía, responder nada más viendo. ¿Cuándo, ¿Cuándo vas a poder responder nada más viendo? Cuando ya dominas el tema. ¿Y cómo le hacemos para nosotros para que domine ese tema? Pues explicándote con problemas, con exámenes, con tareas, con video, con todo lo que podemos. ¿De acuerdo? Entonces, este, eso es.